Vamos a buscar en este juego que tenemos en pantalla todos los posibles equilibrios de Nash que puedan existir. Recordemos que un equilibrio de Nash es una combinación de estrategias en la que lo que hace cada individuo, la estrategia que sigue, es óptima dada la estrategia que sigan los demás. Si esto es así, nadie tiene incentivos individualmente para variar de estrategias si se encuentran en un equilibrio de Nash procederemos de la siguiente manera. En primer lugar vamos a suponer que el jugador número 1 optase por la estrategia A. En tal caso el jugador número 2 ha de elegir entre X, Y y Z obteniendo los pagos de 1, 2 o 2. Subrayamos aquellos que son los mejores, en este caso los dos dosis. A continuación supongamos que el jugador número 1 eh, elige la estrategia B. ¿Cuál es la mejor estrategia que puede seguir el jugador número 2? En este caso es la X, puesto que el pago 2 es mayor que el 1 o que el 1. Luego subrayamos ese 2. Procedemos análogamente si el jugador número 1 eligiese la estrategia C. Subrayamos en este caso el 2 de la estrategia X del jugador número 2, puesto que 2 es mejor que 1 y que 0. Lo hacemos eh, en sentido contrario, es decir, si el jugador número 2 elige X, ¿cuál es la mejor estrategia que puede seguir el jugador número 1? Entre A, B y C, pues elegimos C, puesto que 2 es mayor que 1 y que 0. Si el jugador número 2 elige Y, tenemos que elegir entre A, B y C igualmente. Como el pago que proporciona la estrategia B, que es 3, es mayor que el que proporciona la estrategia A, que es 0, y que el que proporciona la estrategia C, que es 2, subrayamos este 3. Procedemos igualmente. Suponiendo que el jugador número 2 eligiese la estrategia Z. El jugador número 1 ha de elegir entre A, B y C con pagos respectivos de 4, 1 y 4. Él es indiferente entre A y C, luego subrayamos ambos pagos de 4. Bien, concluido este proceso, tenemos que fijarnos en qué celdas tienen ambos pagos subrayados, puesto que eso implicará... Que la estrategia que uno sigue es óptima dada la estrategia que siga el otro. En este caso concreto tenemos dos equilibrios de NAS, que son A, Z, con unos pagos respectivos de 4 y 2, y C, X, con unos pagos respectivos de 2 y 2. Son dos equilibrios de NAS los que hemos podido encontrar.